Hello everybody. Hola a todos. Hong Yuan Lin Tong. Hong Yuan Tong. Today is our formal practice. Hoy es nuestra práctica de luna llena. So everybody, Así que todos keep the relaxed, uh, happy state. Mantengan su estado relajado y alegre. We make uh, our consciousness, uh, our energy, become a full, complete, uh, happy entirety. Vamos a hacer de nuestro estado una completud alegre. Unificada, heart to heart. todos corazón a corazón, our merge nuestras conciencias se funden the field. para intensificar nuestro campo de conciencia mundial. We need a yeah. Each time, uh, Necesitamos creer. Yeah. Que cada vez que practicamos, myself, together, que practico para mí mismo o que practicamos we juntos, make our and our nosotros estamos mejorando nuestra conciencia y nuestra energía. Especialmente en el tiempo de luna llena, together, cuando practicamos juntos, This can our consciousness and our energy esto armoniza nuestra our nuestra conciencia y nuestra energía para hacer nuestro sistema inmune más fuerte que la vez anterior. Okay, so now everybody Así que ahora cerramos los ojos con una sonrisa interior. Disfrutando de este momento presente. Sentimos una respiración profunda y amable, gentil. Suave. Y juntos vamos a practicar durante un ratito el chikun alegre, el chikun de la risa, combinando con la vibración del cuerpo. Así que vamos a sonreír, a relajarnos, a vibrar. The body. a reírnos <laughs> y vamos a poner la música al mismo tiempo de vibrar, sacudir el cuerpo. Yeah. Do you understand that? ¿Lo entienden? Yes? Sí. Okay. Yes. I will play the music. Voy you a poner la a música y sacudimos el cuerpo totalmente con el corazón abierto y sentimos que cuando vibramos el cuerpo abrimos nuestra energía así que nos, ponemos, nos podemos poner de pie nos ponemos de pie y y juntos, practice, vamos a dar una información helpful. muy fuerte para nosotros mismos. Improve our system, make our very Mejoramos nuestro sistema inmune y le hacemos muy poderoso. Damos... Esta información yeah, flowing, sutil. Y e cuando e el Qi chi fluye y e estamos alegres, esa información va a hacer que nuestro sistema inmune mejore muy rápido. Y al mismo tiempo usamos nuestro campo de conciencia. Para alcanzar a toda la humanidad en el planeta. Oh, good y damos buena información para la humanidad. Think, uh, Pensamos. Think, uh, all human que todo el campo de conciencia humano on, yes. se vuelve armonioso. Positive, se vuelve positivo, become se vuelve alegre. Toda la información del campo de conciencia oh. humano se vuelve positiva. Kind of ¡Hola! Das este tipo All de información. O inside uh, todos los cuerpos humanos, el chi fluye muy bien en sus cuerpos y el sistema inmune mejora. Toda la conciencia humana y todos los cuerpos de chi forman una completud estable y armoniosa. Give this kind of information for and, uh, Te das esta información para ti misma y para todo el campo de conciencia mundial. Okay, now Bien. Stand Ahora there. todos nos ponemos Let's de pie. Feet together, all feet, uh, Vamos a separar un poquito los pies. Con los ojos cerrados, observamos el interior de nuestro cuerpo. Sentimos que el cuerpo se vuelve un espacio de chi puro, muy claro. Nos relajamos. Oh, feel chi. Y sentimos que somos chi. Should, decimos your consciousness over the chi body, X, la conciencia observa deeper, la conciencia pura, observa el cuerpo de chi y el cuerpo se hace muy grande, muy y, grande. Puro, el cuerpo de chi se hace muy, muy puro observamos a través de todo el, el cuerpo de chi y lo amamos con una sonrisa comenzamos a reír, a reír para nosotros mismos mismos y con la música comenzamos a vibrar a subir y bajar las rodillas Todas las células, todas las células comienzan a vibrar y a sonreír. And slowly, slowly stop. Muy despacio detenemos el movimiento. Yeah. Stand there, slowly, slowly Nos mantenemos aún de pie. Detenemos la vibración. Usamos la vibración alegre en el movimiento, en el cuerpo de Chi. Disfrutamos esta vibración alegre. Relax, oh, body. Relajamos todo el cuerpo de Chi. Hacemos una respiración profunda. Oh, chi el Chi es abundante oh, en todo el interior del cuerpo y el Chi fluye libremente. Giramos las manos y sostenemos una bola de chi. chi up, Elevamos el chi run, run. hacia arriba por el frente muy despacio. Durmiendo sin dormir. Head. Las manos por encima de la cabeza. Aquí, Vertemos el chi. To big to clean body. Practicamos la gran circulación para limpiar el interior so del cuerpo. Siente que la luz pura de del Chi de Mingyue, va a través del Tan Tien Alto, muy despacio, sin ninguna prisa. Y sentimos que limpia el interior del cuerpo, purifica el interior. Va a través del cuello con una sonrisa interior muy bella. Amamos. Va a través del tanti en medio. Puedes visualizar el amor, Minjue. Esa luz pura de Minyue Amor, iluminando el interior. So lower than Despacio va a través del Tan Tien Bajo. Hip, va a través de la articulación de las caderas. Right. The Doblamos el cuerpo. Y el chiva a través de las piernas. La luz de amor me llueva a través del interior de las piernas hasta los pies. Rodillas, tubillos, pantorrillas y pies. Bajamos y vamos a muy, muy profundo de la tierra. Las palmas se enfrentan. Tomamos una bola de chi y elevamos la bola de chi por el frente. Sentimos que el espacio de la columna es un gran espacio de chi. Y va subiendo la columna por el centro y nos relajamos. Nos relajamos, nos expandimos y se expande la gran bola de chi por encima de la cabeza, las manos. La gran columna de chi se expande. Se hace cada vez más, más grande. Vertemos el chi. Sentimos la luz de amor. Se expande a través. Del Tanti en alto, poquito a poco. Va a través de una forma profunda y muy fina. Va a través del espacio interior del cuello. A través del espacio del Tanti en medio. Through lower dungeons, a través del espacio del tan en bajo. Through hip gains, a través de las articulaciones de las caderas. Pie, muslos. Knee, rodillas. Abs, Tobillos, pantorrillas, tobillos y pies. Relaje. Se relaja. Hacemos una relajación corta. Observamos que el gran espacio del cuerpo de Chi se expande. Oh, the big chi Sostenemos la bola de Chi la subimos poco a poco por el frente. The whole is empty. Todo el cuerpo de Chi es vacío. Siente que la columna inside, inside Chi, power la columna vertebral up. tiene un poderoso chi que se expande Ooh, y ah, hace que suba okay. todo el chi por encima de la cabeza. Se expande el gran cuerpo de chi hacia arriba. El espacio de la columna vertebral se hace muy alto, muy alto. And to the of the Las manos están en el centro de la galaxia Earth, y desde allí vierten el Chi Earth, y siente que la luz de amor, minyue ilumina el interior yeah. escaneando a través del Tan Tien Alto smile. con una It's sonrisa love. interior. Amamos el espacio interior del tan en alto y se vuelve perfecto. Escaneamos el espacio interno. El interior se vuelve perfecto. El cuello, el tanti en medio. Escaneamos. Escaneando, vamos cada vez más profundo en el interior y el escaneo se hace más profundo. Bajamos y vamos a través del tan tantien bajo. Bajamos a través del espacio interno de las piernas. Escaneamos. El interior de las piernas está vacío. Vamos a lo más profundo de la tierra. Las palmas se enfrentan y elevan una bola de chi. Elevan la bola de chi hacia arriba por el frente. Nos relajamos. Las manos por encima de la cabeza. The of the Un espacio muy grande, las manos están en el centro de la galaxia y desde el centro de la galaxia vierten el chi. Min la luz de amor Minjue escanea a través del Tan en Alto con una sonrisa interior. Vamos a través del espacio interior del cuello, a través de del tantien medio, vamos a través del espacio del tantien inferior. Bajamos. Vamos a través del espacio interno de las piernas. Escaneando, bajamos. Hasta lo más profundo de la tierra. Las manos. Se enfrentan, sostienen una bola de chi, el cuerpo de chi se expande, elevamos el cuerpo de chi. Esto significa que el espacio puro interior del cuerpo se ha relajado mucho. Y está muy perezoso, como si estuviera durmiendo, el, pero sin dormir. dormir. Que es como si estuvieras un poquito bebido, te fundes ¿eh? en el universo. And to the of the galaxy, Las manos en el centro oh, de la galaxia sostienen... Esa hermosa bola de chi y la vierten. Yendo a través del tan tien superior. A través del cuello. a través del tan tien medio ¿Eh? lower than this a través del espacio del tan tien bajo ¿Eh? vamos a través del espacio interno de las piernas Y bajamos profundamente en el inter, al interior de la tierra. Sostenemos una gran bola de chila. la elevamos. Head, Por encima de la cabeza, hasta el centro de la galaxia, vertemos el chi. Vamos a través del tan-tien alto. Vamos a través del cuello. A través del espacio del tan en medio a través de todos los órganos internos, a través del espacio del tantien bajo, mm, a través del espacio interno de las piernas, Uh, like deep inside, deep inside Vamos bien profundo, muy profundo dentro de la tierra y sostenemos una bola de chi. ¿Y si, Elevamos el chi. We are y sentimos que somos chi universal. Too, the head. Las manos por encima de la cabeza. Yeah. From the center of the galaxy. Y vertemos desde el centro de la galaxia. Vamos a través del tantien superior. a través del espacio interior del cuello, a través del Tan Tien Medio. Vamos hasta el Tan Tien Inferior y cubrimos con las palmas Tuchi, el ombligo. Hacemos una respiración gentil y profunda. muy bien separamos las manos abrimos los ojos y por favor nos sentamos sentados por favor cerramos los ojos Uh, now Ahora, we together juntos, a really consciousness field, chi field, vamos a crear el campo de conciencia, uh, de sanación y de chi para nosotros mismos y para todo el mundo. Now. Pero ahora, We connect, uh, with a little girl. vamos a uh, conectar con una niña pequeña. Her name is called, uh, Su nombre es Arona. Aurora. Mm. 13 years tiene uh, trece meses, trece meses. Juntos vamos a usar nuestro campo de conciencia para enviar a ella buena información a través de todo su cuerpo. Vamos a usar nuestras conciencias unificadas para sanar el cuerpo de la niña aurora de la leucemia. Cuando sanamos este problema, necesitamos usar la luz de la conciencia para iluminar su cuerpo. Todo su cuerpo sentimos que se vuelve brillante. Consciousness level light goes right. esa luz de la conciencia va a través de su columna vertebral de su espacio interior de la columna inner space become a y su espacio interno de la columna se vuelve de luz brillante Spinal cord become bright light la médula espinal se vuelve brillante. Y las médulas de todo el cuerpo se vuelven una luz brillante. El sistema inmune de su cuerpo se vuelve fuerte y poderoso. We give her this kind of Vamos a darle a ella este tipo de información. In y ahora, field. ella está en nuestro campo de conciencia pura. Cuando, healing, Cuando damos sanación the, para todos human, y para toda la humanidad, ella es una parte de esa completud. Es una con okay. esa completo. Así que ahora todos atraemos la conciencia al centro de la cabeza, al palacio Shenji. De Shen Decimos Shenji, Shen sintiendo la vibración en el palacio Shenji, en el centro de la cabeza. Shenzhi. Shenzhi. Oh. Shenzhi, Decimos Shenji silenciosamente. Qi, Sentimos la vibración de chi en el centro de la cabeza. And, uh, deeply, Observamos a ella profundamente y sentimos que el palacio Shenchi se vuelve vacío. Ahora decimos x silenciosamente desde ese espacio. El cerebro se vuelve vacío, se vuelve chipuro. The whole head in the space becomes pure chi. Todo el espacio interior de la cabeza se vuelve chi puro. Mm. Chi. Chi. Mm. Feel head space, to infinite universe. Sentimos que el espacio interior de la cabeza se funde en el universo infinito. Observe, Ahora space, observamos el espacio interior del cuello, empty, vacío, shoe, decimos silently, shoe, space, silenciosamente y sentimos que el espacio interior del cuello se funde en el universo. With our shoulders and the arms, inner space. Observamos el espacio interior de hombros y brazos. Your inside empty. Sentimos Your que el interior se vuelve vacío, de chi puro. Chi. Chi. Silenciosamente. Decimos silenciosamente. Observamos el espacio interior del pecho. Should... decimos she... She... She... Yeah. Long, and sentimos the... pure, pulmones, corazón, mamas se vuelven espacio de chi puro y se funden en el universo Observamos el espacio interior del abdomen. Observa profundamente y siente que el interior está vacío. Dormido más no dormido. Decimos que el espacio interior del Tantien bajo se funde con el universo. Sí, mm sí, -hmm. mm -hmm. Observamos el espacio interior de la columna vertebral de la médula espinal. Decimos, Shi. la columna vertebral se funde en el universo. Shi. Over there, space, Observamos el espacio interior de las piernas profundamente. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> observamos todo el espacio interior del cuerpo uh. El cuerpo se ha vuelto vacío por completo. Nosotros y el universo somos uno. En el universo sentimos que nuestras conciencias puras se funden juntas corazón a corazón. Nuestro campo de conciencia y el universo son uno, Relax. relajados vacío vacío relajados. Our pure consciousness inside. Sentimos el interior el pure, love. de nuestras conciencias es puro amor incondicional. Pure, Become pure, El amor incondicional light. se vuelve una luz muy pura y brillante. Brighter and brighter. Se vuelve muy, muy brillante. Merge with the sunlight. Se funde con la brillante luz del sol la conciencia pura de amor se vuelve una luz muy grande y muy poderosa esta, esta luz brillante comienza a rotar en sentido antihorario Hacia el frente, left, a la izquierda, atrás, right, a la derecha. Have this light, uh, Siente que esta luz de la conciencia de amor Está rotando con una sonrisa interior y alegría. Your head brighter and brighter. Sentimos que el interior de la cabeza se vuelve muy, muy brillante. Is, el espacio interior de la cabeza se vuelve una luz brillante de amor rotando, girando, rotando. Todo problema, bloqueos en la cabeza desaparecen. Desaparecen. Todas las funciones se vuelven saludables. The light rotation, mantenemos esa luz brillante the bigger, bigger. rotando en la cabeza y se vuelve cada vez más y más grande la rotación. La, la rotación de la luz brillante se expande al espacio interior del cuello, rotando. La luz interna de la cabeza se vuelve grande. Neck also become brighter. Se vuelve brillante y fuerte y hace que todo neck el interior in se vuelva brillante. El in espacio the interior all, del cuello. The and the en el interior del cuello desaparecen uh, súbitamente todo bloqueo y problema. Sentimos que cuando la luz de la conciencia va a través del espacio del cuello, de pronto se vuelve más saludable, esa luz rotando en sentido antihorario. Esa, guía, esa luz rotando es guiada por el giro en la cabeza de la luz brillante de amor. Sentimos que la cabeza y el cuello se vuelven muy saludables en su interior y muy alegres. La luz del sol llega a la cabeza más y más. Y la luz va hacia el espacio interior de los brazos. El interior se vuelve una luz brillante y rota. Rotando. En el interior, todo bloqueo, todo problema, desaparece. Vacío. Se vuelve todo transparente. Hall. La luz pura desde el espacio interior de la, ilumina la cabeza. Ilumina el brazo derecho rotando. Rotando. Rotando y rotando. Right, inside, El brazo derecho se vuelve brillante y transparente. Todos bloqueos oh, y problemas desaparecen. Oh, Con una sonrisa interior. La luz brillante. Se vuelve muy grande en la cabeza. La luz de la conciencia se vuelve muy grande e ilumina el espacio interior del cuello, del pecho. Va a través de los pulmones, a través de las mamas, a través del corazón, rotando. Sentimos la rotación en el interior del, del cerebro que va guiando la rotación en el interior del pecho. El espacio interior del pecho se vuelve muy, muy grande. Y todos los problemas se transforman, desaparecen. Inside pure, transparent El interior state. se vuelve a un estado puro y transparente. Hola. Hola. The light rotation downward La luz rotando inner space. se expande y baja al espacio interior del abdomen. Feel. And Sentimos que el interior del abdomen se vuelve brillante y transparente. La luz del cerebro, luz del cerebro rotando guía la rotación en el abdomen. El hígado y la vesícula biliar, en el interior, es, el interior del bazo y del páncreas, stomach, estómago, en el espacio kidneys, interior del espacio bladder, intestino, en el espacio interior bladder, de los riñones, bladder, la vejiga, el sistema reproductor. El espacio interior del abdomen se vuelve muy, muy brillante. The Sentimos la rotación. La luz del rotación, interior de la cabeza, su rotación guía la rotación, rotación de la luz en el abdomen, rotando profundamente y alrededor del cuerpo se vuelve brillante y continúa rotando. El espacio interno del abdomen transforma. se transforma. transforma La luz brillante transforma el interior. Todos los bloqueos y problemas desaparecen, se transforman. Desaparecen. ¡Jala! Sentimos que la luz brillante del espacio interior de la cabeza y continúa rotando y está muy brillante y va a través del espacio de las piernas. Rotando. Esta es la luz de la conciencia de amor, rotando. El espacio interior de las piernas se vuelven transparentes y brillantes. leg. La rotación de la luz. Va a través de la pierna derecha, rotando. La pierna derecha se vuelve brillante y transparente. Todos los bloqueos desaparecen por completo. The Right light, rotation from head inner space, down, la rotación de space. la luz brillante del cerebro va a través de Rotations toda la columna vertebral whole, de la médula espinal y va rotando a través del espacio de chi, Around de left, la médula espinal. Then right, then. Adelante, izquierda, atrás, derecha. Rotate. Rotando. Empty, vacío head, rotando el interior de la médula se vuelve brillante y brillante All the problems, todos los problemas disappeared. ya han desaparecido All Here, light from la la the luz pura brillante desde el cerebro y la columna se expande a todo el espacio interior del cuerpo. Yeah, brighter, Sentimos que, brighter, que todo el cuerpo brighter. se ha vuelto brillante, muy brillante. The inside, the light, uh, la luz brillante en todo rotated, el interior del cuerpo, rotando, se hace más body, grande. The chi light also rotated, todo el, todo el okay. cuerpo rota en el cuerpo de Chi. Toda la luz rota en el cuerpo de Chi. Okay. Rotando. Over the inside, uh, clear, el interior del and cuerpo clear. se ha vuelto limpio y very claro and muy clear. claro muy limpio se ha vuelto transparente muy armonioso All the and the have todos los problemas y bloqueos ya desaparecieron. Is very Podemos sentir que el interior está muy armonioso. Disfruta de este estado saludable. From deep, deep inside, Desde lo más profundo del interior expande. Secure. Love, light, uh, la luz del amor puro de la conciencia se expande. Se expande, se expande a nuestra familia. Expand your country. Se expande a tu país. Se expande, to the whole world. Se expande a todo el mundo. Our pure consciousness light, la luz de nuestras conciencias puras se funden como una sola Our consciousness the light nuestro campo de conciencia de luz de amor rota In the whole world, Rotando Front, en todo back, el mundo. Back, Adelante, izquierda, right. atrás, derecha. Powerful, big Siente la poderosa Throw y grande in. luz del sol. Our pure consciousness love light. Y nuestras conciencias esa luz oh, wow. juntos. Somos uno. Okay. Rotando. Okay. Rotando. The into chi. Todos los right coronavirus se transforman en chi. Se transforman en chi, chi. Se transforman en chi. desaparecen brillante Everybody, but become bright. todos en su interior se oh, vuelven brillantes el stronger, todo el sistema stronger. inmune humano se vuelve cada vez más fuerte ha -la. Ha -la. The whole world all consciousness, love, light. Todo el mundo se vuelve luz de amor consciente. Sentimos que todo el mundo y nuestro campo de conciencia de amor son puro amor, se funden y se vuelven uno, muy fuerte. 啊 Observamos nuestro cuerpo profundamente y hacemos una respiración muy gentil, profunda. El Chi universal viene, penetra muy profundo, nutriendo. Cubrimos con las manos tu Chi. Y ahora podemos sentir que nuestro cuerpo está muy armonioso en el interior y muy confortable, muy agradable. Bien, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio de y movemos el cuerpo gentilmente, rotamos la columna, sentimos que todo está bien. Giramos, MIG el espacio interno se abre y todo el chi está fluyendo bien. Los órganos internos, la columna vertebral, la médula, brazos y piernas, todo, todas las funciones se han fortalecido. Muy bien Thank you Gracias I oh, oh.